Bueno, vamos con la siguiente información. Eh, señores, una noticia lamentable y es que en el día de ayer, Omega, el fuerte. Dios, el fuerte. Un pequeño accidente donde sufrió su Lamborghini Horus valorada en 20 millones de pesos. Eh, eh. Yo lo estoy sufriendo eso. Esa no es. Eh. Señores, eso fue en Santiago. Gracias a Dios no hubo lesionados. En el video se ve. No tenemos el video. Eh, video, no sé, aquí bueno, ahí está el video. Aquí se ve eh, la guagua de Omega, se ve con un golpecito delante. El... Imagino que por lo que cuesta ese vehículo, no es tan sencillo. Cuatro el golpecito. motores de lo mismo. Me se dijeron, se dijeron me cuatro dijeron. ¿Cuatro qué? Cuatro motores es ese no con mi... No, es verdad, es. no, no mi amor, nada, eso claro es, no. no, se compra la compañía de los ejes, eso cuesta 20 millones. Eso. Me dijeron a mí el choque, el, el bombe. No, no, pero... Me dijeron que el bombe. El arreglarle eso a Omega le cuesta un promedio de un millón y medio. Yo me imagino que sí. Eh, imagínate tú. Yo lo que quiero saber es si tenía seguro. Esto fue en Santiago, en la autopista Duarte, frente a La Rica. Ahí se ven una señora y una joven, al parecer, lamentándose. Parece ser que ellas tuvieron la culpa ayer no sé, de ese ahí... accidente o algo así. Porque Dice que, que Omega se no, no se está lamentando tanto como la señora. Me dijeron que, que, que culpable de eso fue el pachá que se Fue el pachá. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo, alma. ¿Cuál es el miedo? ¿Tú no ves que me chocan? Que la vayan hasta aquí. El pobre Omega. Azararon no. el Tan pobre Omega. Que Dios Omega. Dios eh. que... y, viene y le la Ahora, ahora, se, va, ahora, ahora, ahora yo... se va a desacatar con esto. Eh, pero el lío es que yo soy Omega y utilizo esa jipeta para, como para fiesta, para fin de semana o para... Dar... Pero, Pero tú no sabes si él iba caro. a una fiesta, a Santiago. Él andaba... No, yo no... Él andaba de paseo ayer no o dije, hoy iba a trabajar. No, no digo de fiesta, no. Hablo de sentido. Lo iba a una salita. Solo, una salir, solo salir en Santo Domingo. Exacto, eso. Pero, un este vehículo, él, pero si él compra un vehículo es Siempre para trabajar, disfrutarlo. Si Siempre él compra un vehículo claro, es para disfrutarlo. Sí es, es de él. Pero ¿por qué no puede ser de él? son 20 millones y Omega no tiene 20 millones. Ah, oh, pero eso se lo financia. Omega no tiene 20 millones. Ahora, una pregunta: ¿Los vehículos financiados cogen seguro? Pues así. Claro. Pregunto no, yo. Cl pero eso es lo primero que le piden, el seguro, porque como la compañía recupera. No, porque hay dinero? vehículos así que no cogen, no cogen el seguro. Que son muy difíciles Pero Además, no, pero eso. No. eso ah, señores, eso, eso es pues. el Lamborghini, eso lo financia. Oye, okay, eso se que no Eso no hay que pagarlo cash. ¿Cómo que no lo financia? Lo que sea. Sí, lo que sea, financia? financia. Pégate con una canción para que tú veas agencia llamándote de aquí de Madrid. Entonces, ¿por qué tú Pégate. dices que no puede ser Dios mío? No, no, no, no. Cuando es tuya, es que tú no debes un peso. No, Neto, si tú te debes tuyo, no, como quieres no, no, tuyo, pues tienes que pagarlo. No, no, no Neto. No, no, no. si no tiene... no ¿Y tú crees tuyo? que Omega no tiene tú, No lo termina de pagar. ¿Tú crees que Omega no tiene 20 millones todo el tiempo que ha trabajado? Neto, no, no, si no, tú ves. Millones. Ok, espérate, espérate. Si yo compro esta table y la pongo, la, pongo a, la pago a plazo, es mía. Independientemente de que no tú la pague o no. No la pague. Pero que, Te la quita. Pero, pero que. Pero es mía. Lo que es tuyo casi, que tú lo pagaste, ¿quién te lo quita? Neto, pero que tú eres... Es que Omega no tiene dinero. Para comprar ese vehículo cash, 20 millones, no lo tiene. Ya tú, ya tú, Porque fuiste, tú piste su cuenta de banco, tú eres que maneja sí, la ver, cuenta no, no, del mínimo. No no. No, no, no, no. Tú eres que maneja la cuenta no. del mínimo. Ah, pues tú no eres contable y dijiste que hay lápiz. No, no, no. No tiene. Es <risa> verdad. Eh, te canta y te llora. <risa> no, yo dije que le puse una prueba. Escúchame, escúchame. Que le puse una prueba no, en DGS. No, me ha Le puse una exacto. prueba en impuestos internos. Bueno, usted tiene 20 millones. Hay ah, yo te digo. victoria, usted no se liga con nosotros Néstor, en derecho se considera el dueño, el poseedor de neto, eh, de no neto si una gente cogió un motor, no lo tiene. mira los muchachos, los camarógrafos que tienen, es a 15 años, pero tienen un ah, motor. Ah, pues no importa que sea 20, no son de ellos. Pero son de ellos, no, no son de Se ellos. Se murieron. ¿quién? Tiene son de ellos. Los, En los nueve días aquí está el vehículo, la agencia, eh. no me hable de eso. Usted y Omega, todo el mundo lo sabe que Omega no está bien económicamente. Una compañía pero le está yendo bien, picando ¿Eh? Y el lápiz le ha ido bien también Entonces, Pero es pues que el, Omega... es la sí, no, porque el lápiz le ha ido bien Yo no digo que el lápiz no le ha ido bien Yo estoy diciendo que Ay no puede Dios tener esos 3 millones de dólares Dios. Es lo que yo digo Ni Omega puede tener eso de 20 millones de euros Pero ven acá, pero ¿y cuál porque es la, la vaina? No, tiene, no es la vaina es que no lo Yo lo tiene. que creo en esto es que una gente que tenga un vehículo Aunque sea financiado de él Claro. No, no, yo no. Aunque sea financiado no, de él. Porque que lo está pagando? No, ¿y si, no paga? tú? El, y si lo paga. ¿Y si no lo paga. ¿Y eh? si no lo paga. ¿De ¿De paga? ¿Y si lo paga? Entonces, de él, terminando, el de, pagar, el a 12 meses, el terminando de pagar. El poseedor se considera pero que el, dueño. Exacto, el no. poseedor se considera dueño. Exacto. Por ejemplo, si es tu vehículo, pa, y tú lo estás pagando a la, a como se debe, aunque tú dures cinco años, es tuyo. No, no 20 millones, no. 20 millones nos pagan en 5 años. No, un ejemplo. No, pues 5 años. ¿Y qué es lo que ahí tiene? Que te está tocando tanto Mega en 5 años. No. Lo pagaré a 400 mil pesos. Lo pagaré. ¿Cuánto está, está cobrando un mega por pues, fiesta? Está caro, está caro esto. Ellos no son productores. Aún esto, que gente tiene que tener 600 mil. Ya, pero este muchacho vino como más loco. No, pero... ¿eh? ¡Sí, Ay, Neto! Dios <risa> ¡Ay, Dios mío! Él, él, mío, él está sí. como el lápiz. Él, él se cree la... que son hojepalos. Él bueno, está como el lápiz. Yo el amor de dinero. No, no, no. no tú no, eres no, loco. Omega 300 mil pesos y 2 y medio... No, tantichín, no, déjate de baile. Trescientos y dos y medio. Pero llama. No, yo voy a hacer una pregunta aquí. Voy a preguntar a una gente mía, para ver que me diga. Ya, ¿Cómo tú cuánto tú está bien, Omega? Ya ve el líder, ya ve el, el, el líder. Bien, a preguntarle no. al manager de Omega, ¿cuánto cobra No, yo Omega? voy a preguntar a una gente cercana. Yo voy a preguntar a una gente cercana, de ver. Oye, mil pesos. Si cobra seiscientos mil pesos, hay que ser de este país. Pero, eh, ¿cuánto eh, cobra esto el eh, tú, pues, pues Él le va a escribir. ¿Pero, pero que tú no me... Oye, ¿con quién está comparando, gente? Pero ¿Qué? ¿Qué? Pero Anthony Santos cobra 2 millones de pesos Ay Dios mío 2 millones de Anthony pesos cobra Anthony Santos 2 millones de pesos 2 millones de pesos Pero es Anthony Santos 600 no mil es. pesos no es mucho demasiado ellos, para omega. ellos se van a pasar omega, omega estaba... llena neto no, ellos omega omega cobró 500 y 600 ustedes se van escúcheme uno, uno. por favor ustedes se van a pasar el programa entero hablando de dinero y no, nosotros sin niños no, oh, no yo lo que quiero yo, coño, tengo, pero, le voy a escribir a santiago matías le voy a escribir a santiago matías no no una gente de dentro lo voy a tirar ahora pero Omega no. tiene que estar entre 500 y 600 mil no pesos por fiesta. Pesos. No cobra 600 mil Tiene 000. que estar por ahí neto. Porque qué es que los urbanos están en 400 y 500? No cobra. Omega no, porque Omega no está pegado. Eso, El que le da 400 y 500 a un urbano está perdiendo su dinero. O, Omega. Omega Omega duro, y yo soy fanático de él, pero no... no en diciembre, 100, ahora en diciembre, 600, Omega se pone caro. Porque 600, diciembre de Omega. 600, no, 600, 500 a 600 mil no. pesos con Omega. Tú eres loco, muchachos. Llámen, o... hermana, yo busqué el número. Es que no, gente. yo estoy tirando. No. Ya, da bien. Yo voy a averiguar. A mí te voy a averiguar. No, no, ¿Cuánto no, está no, Omega? No está tan Te equivocaste entonces, Génesis. Me dicen que Omega va a cantar en Santiago... Este 20 de diciembre. Y sale en 350 mil pesos. No ah, oye, 350. pues también una rebaja ahí, ahí. Nadie sabe. ¿Cuánto eh? le van a rebajar? ¿300 mil? Pues ni no, eh, no, a la mamá. No, de pero no, a no, no, no, no, no, te rebaja a unos, a unos 600. No, a no rebaja. Mira, se te rebaja. no rebaja. Si es amigo ahí, ahí te rebaja. Le hueve a su compadre. Y no le rebaja nada. Mejor hay que hacerle un chivo. Mejor hay que hacerle un chivo. Una cena. Que es no... Y hay que comprarle el romo también, mira, muchachos. <risa> Ay, Dios. ¿Tú crees que entonces, para ti, Antonio? Eh, no, no, para mí, 300 mil pesos, medio por ahí. Ahora en diciembre, a 4. Ustedes, eh, ¿En serio que se la van a pasar hablando de dinero? Bueno. Y uno no no aquí no, en no olla? Bueno, está Ahora, bien. Ahora, ¿Cuál es bueno, Ellos así, el país de Iván cobran 400, pero 400. Yo quiero saber quiénes no, no son esos. No, el, el, alfa, el alfa está por encima. El AFE está por encima. El, el AFE está dólares. Sí, El alfa está por ahí. ¿Usted le echa esa fiesta? A 34 mil dólares. 34 y te dice. No, porque ella no toca esto aquí. Esto es increíble. Ella no toca aquí. No toca aquí. Oye. Pero el cuadrito que tú lo viste aquí ahora. No, no, no Es que no, no, no, no viene, que viene aquí. aquí. No, no, no viene. No, es que... Porque, porque no, no, ahí porque está más cotizado para afuera. Está cotizado. No. Pero que ella no viene aquí ya. Porque es que ella le están dando demasiado Pero afuera. Por eso que yo no gasto mi dinero en eso. ¿700? No, no. Pues tú lo tú lo me enseñas. Toco. Ay, ay, ay. 700 mil pesos. Yo lo veo en YouTube. Pero aquí se le pidió el amor. Pero es verdad. I don't know to do, I